Uno de los i-devices e que se ha incorporado recientemente a Excel Learning es el que se denomina NOTA. Hay que resaltar que este e device no va a generar contenido visible en el producto final, sino que simplemente funciona a modo de recordatorio para que el autor o autores de un determinado contenido puedan marcar elementos que todavía quedan por completar o por complementar en el material que está elaborando. De hecho, cuando pulsamos finalizar, vemos que el texto que había introducido en la nota no se ve, hay que hacer un clic para que aparezca la nota y nos recuerde que deberíamos buscar alguna URL para cumplimentar el bloque de conocimiento previo. Si viéramos cómo queda, utilizando la herramienta de visualización previa, esta, eh, este contenido, observamos que aquí, que era donde debería aparecer la nota, no vemos nada. Una vez que hemos eh, trabajado con la nota de acuerdo a lo que necesitábamos, podemos eliminar.